Buenos días desde Gran Canaria Accesible. Tenemos el placer y el honor de contar con el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria y bueno, preguntarle cómo valora la jornada. Pues la tengo que valorar muy positivamente porque esta es una iniciativa justamente del Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Asuntos Sociales y del Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria. Para nosotros la política social es fundamental y desde luego nos sentimos muy orgullosos de haber impulsado este Gran Canaria Accesible porque sin duda va a contribuir a mentalizarnos mejor con los problemas, con las personas que tienen algún problema de, de discapacidad o de dependencia, nosotros tratamos de contribuir a que haya mayor conciencia social sobre este problema y al mismo tiempo transmitir la imagen de Gran Canaria como una isla accesible y por tanto sensible con estos problemas. Creo que el impacto ha sido grande, tienen asociaciones, centros de día, voluntariado. Tenemos muchas actividades alrededor de la feria, tenemos 80 stands entre ONG, instituciones públicas, empresas que también se promocionan aquí, porque esto también tiene digamos, una parte de carácter económico, comercial, naturalmente. Y un aspecto muy importante es también transmitir a los que nos visitan, nosotros al fin y al cabo vivimos del turismo en Gran Canaria, como sabemos, pues transmitir a los que nos visitan que somos una isla sensible con estos problemas. Se calcula que el 10% de los que nos visitan tienen también algún tipo de discapacidad y en física, sensorial, etcétera. Entonces nosotros transmitimos ese mensaje de una Gran Canaria sensible con estos problemas. Sí, es porque cuando se habla de política social hay que demostrarlo con hechos y esto es, este es un hecho contundente, esta feria de Gran Canaria es accesible.